El hecho registrado durante el fin de semana donde cámaras de vigilancia captaron cómo agentes de la Dirección de Control de Drogas colocan drogas en una barbería ubicada en Villa Vasquez, en Montecristi. Lo observado ha generado diversas opiniones al punto que las autoridades debieron pronunciarse. Ciudadanos consultados este lunes en la ciudad de San Francisco de Macorís opinaron al respecto. Eso es normal. Aquí ha pasado en varias ocasiones... Eh...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 Cualquier persona que haga algo así no debe estar en ningún lado de gobierno, porque cada, cada persona que vaya a... ¿Y si esa cámara no hubiese estado ahí? Estuviera ja, más preso el tipo, los muchachos. Esa persona no debe estar ahí. La Procuraduría General de la República informó que el Consejo Superior del Ministerio Público procedió a suspender temporalmente a la fiscalizadora Carmen Lisset Núñez para que a través de la Inspectoría General de esa institución se proceda a realizar una investigación sobre los hechos acontecidos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Paulino.